Buenas amigo instalador del aire acondicionado, aquí Camilo Sebastián y ya sabes que intento ayudarte a vender por internet. Este video es para pedirte, por favor, eh, que me des consejos, ideas sobre qué quieres que, que comente, que conteste, qué temas te gustaría que trabaje. Yo siempre dentro de lo que es la venta de servicios de refrigeración y aire acondicionado. No temas técnicos de, de instalación, sino todas aquellas problemáticas que, que tú tienes para vender tu servicio por internet, para obtener clientes, para hacer que tu negocio pase a otro nivel, para que puedas vivir de tu oficio como instalador de la mejor forma. Estoy aquí, me gustaría que me digas aquí en los comentarios, que me envíes algún tipo de, de escrito, para saber qué, qué te gustaría que, que trate, que comente, que explique, para que empieces a vender, a obtener muchos clientes y que tu negocio este, ya este, despegue definitivamente. Te mando un saludo y espero vuestros comentarios.